vamos a ver, eh, trabajando con el procesador de texto de OpenOffice, cómo podemos reutilizar todos los estilos que hayamos creado en un documento. Entonces, decíamos que una de las justificaciones para trabajar con estilos era la centralización pero otra de ellas, y quizá más importante, es la reutilización. Una vez que hemos creado los estilos para un documento, los podemos reutilizar en otros documentos de una forma bastante sencilla. Vamos a verlo con el ejemplo en el que estamos trabajando. Tenemos el currículum en el que hemos creado estilos de párrafo, hemos creado estilos de, de carácter y hemos creado estilos de página. Aquí únicamente estamos visualizando los estilos personalizados. Cuando creamos un nuevo documento en el que queremos reutilizar estos estilos para utilizarlos de la misma forma en que han sido definidos o para modificar y personalizarlo para otra ejecución de otro archivo pues eh, vamos a crear un archivo nuevo de texto. En este archivo nuevo los estilos personalizados que tenemos no tenemos ninguno ni de párrafo ni de carácter ni de página, únicamente tenemos pues, los predeterminados tenemos todos los estilos predeterminados que ofrece el procesador de texto si queremos reutilizar esos estilos que hemos creado en el otro documento lo que podemos hacer es importarlos entonces dentro de la barra de herramientas de estilos y formato en este último botón tenemos opción de cargar estilos de otro documento, entonces nos tenemos que asegurar que tenemos activados los estilos que queramos eh, copiar y sobreescribir. En nuestro caso tenemos estilos de texto nuevo, estilos de página y vamos a sobreescribir en caso de que hubiera alguna actualización sobre algún, algún estilo que ya pudiera existir en ese documento si es que lo que estamos haciendo son actualizaciones. Elegimos el archivo del que queremos copiar los estilos. El archivo con el que hemos trabajado es eh, trabajo con estilos o de seleccionamos este archivo, aceptamos y automáticamente en este archivo vacío tenemos aquí sin título 2 pues tenemos ahora todos los estilos de párrafo que hemos creado para el currículum anterior el único estilo de carácter que habíamos creado y todos los estilos de página esto nos va a permitir pues eh, reutilizar estos estilos, quiere decir que al principio pues tendremos que eh, trabajar definiendo estos estilos inicialmente pero después eh, si los reutilizamos y aplicamos pequeños cambios podemos tener ya una variedad de estilos para diferentes tipos de documentos con los que tengamos que, que trabajar a la hora de aplicarle los estilos de cualquier tipo si aplicamos el de título portada pues eh, tendríamos aquí esta información. Si ahora incluimos un salto manual de cambio de estilo a índices con cambio de página, tendríamos esta segunda página, ya no tenemos más en el documento con ese cambio de estilo, nos situamos en otro párrafo, insertamos un salto manual con cambio de estilo a contenido con reinicio de número de página aceptamos y ya tendríamos aquí los estilos ya dispuestos pues para ser utilizados, hemos aplicado los estilos de página pero de la misma forma podríamos, capítulo, podríamos ir poniendo los diferentes estilos que hemos aplicado para los diferentes tipos de, de contenidos. Entonces de esta forma va a ser muy costoso quizá al principio cuando definimos la estructura de, de lo que sería un, un tipo de documento genérico pero después ya nos va a ser bastante rápido y bastante útil la reutilización. De esta manera pues habríamos conseguido ser más eficientes puesto que vamos a tardar muchísimo menos tiempo puesto que ya no partimos de cero a la hora de definir la estructura de cualquier documento. En el vídeo siguiente vamos a ver cómo trabajaríamos con las imágenes y las tablas eh, de una forma un poquito más avanzada.